Bueno, eh, eh, nosotros de, de regreso aquí en nuestra casita, cocina, ya en esta segunda hora melodía, le deseamos de buen provecho a los que llegaron sin hogares y ya tienen los pies debajo de la mesa. A nuestra gente que nos están viendo a través de 1014 de Óptimos Cables, Canal América, en los Estados Unidos, el canal 310 en alta definición a nivel nacional de Telenor, nuestras redes sociales que nos están viendo en vivo, gracias por la sintonía. Eh, buenas tardes, Maris Lady Veloz. Ese va Hola. Bien? Se resalta sí. eh, tu belleza <ríe> con el FUSIA. Gracias, Roberto, súper feliz de ya poder estar en, en esta segunda hora con nuestro súper invitado. Una entrevista, déjame decirte, muy esperada. Sí. Bueno, vamos a dar la bienvenida en esta hora, eh, nuestra entrevista central, ingeniero Andrés Cueto, gerente general de norte. Bienvenido a San Francisco de Macorís. Qué bueno tenerlo aquí. Y dirigiendo una de la dependencia de gobierno si se quiere, que más problemas ha traído y que hay más expectativa en este nuevo gobierno de Luis Abinader. Bienvenido. Gracias, Roberto, a ti, a Maris Lady y a los amigos que están en sus hogares. Contento de compartir con ustedes. No había tenido nunca la oportunidad de estar aquí en este toque de queda de San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte, pero también en el exterior, de verdad que es un placer para nosotros estar aquí, compartiendo con ustedes. Con respecto a que nos corresponde una papa caliente, sí. como usted lo dice, todo depende de la actitud. Eh, una piedra, si la toma eh, una persona sin ningún tipo de capacidad, eh, puede ver como una molestia. Pero si la toma un escultor, está viendo la materia prima para materializar... Eh, ...una estatua, un busto... ...y si lo coge un poeta, pues le dirá un poema... ...o sea, todo depende de la actitud con que tú... ...enfrentes los problemas... ...y el día a día... ...para nosotros en EDENORTE, desde que nos iniciamos... ...el 17 de agosto... ...gracias a Dios... ...y a una designación... ...que le agradecemos... ...al excelentísimo señor Presidente de la República... ...Luis Abinader, ...hemos tomado el toro por los cuernos... ...ustedes han visto... Que ya en el, hoy, en las 14 provincias del Cibao, no hay circuitos privilegiados. Todo el mundo tiene derecho a tener energía 24 horas. Esa es una decisión del presidente de la República y nosotros acatamos eso. Pero también, ustedes han visto, está en las redes, hoy estuvimos aquí con la honorable gobernadora, la excelentísima Xiomara Muné, dándole Cortés. inicio. Cortés, perdón. Dándole inicio a unos no programas. Es un problema que tenemos ahí con uno afectado. Dándole inicio a unos programas de iluminación y extensión de redes. Ustedes han visto también en los medios de comunicación cómo nosotros, desde la dirección desde Norte, hemos comenzado a recuperar parte del parque vehicular que nosotros encontramos abandonado. Hemos eh, estado devolviendo a, a, vehículos A, a, a, a, a propósito, eh, ingeniero, escúcheme, porque usted, usted me lleva rápido. Sí. Sí, el ingeniero, el ingeniero, yo veo que aparte de ingeniero, usted como que estudió comunicación, tiene buena facilidad de expresión. Eh, ingeniero, estos 100 días ya que se van a comenzar a evaluar, eh, los famosos 100 días que se le da de, de, si se quiere, de luna de miel a todo gobierno. Que no la tuvo. El excelentísimo señor presidente. Sí, entró en, entró difícil, entró. Entró en un momento aunque, difícil. Aunque ha trabajado como como, como, como si hubiese ido eh, un año ya. Entiendo que, que yo lo he dicho en el programa, que incluso va rápido el presidente. Y él tiene cuatro años para, para gobernar. Pero en estos 100 estos días en Edenorte, sabemos de la denuncia que usted hizo sobre empresas que tenían, o oh, Edenorte tenía contrato con empresas de alquileres de vehículos. Eh, de, de, ¿de cuánto estamos hablando que había un desorden eh, solamente por ahí y qué otros eh, eh, puntos críticos usted encontró en el norte al llegar a, a, su, a su dirección? Mira, cuando nosotros llegamos a la dirección de el norte nos encontramos que en combustible había un gasto de, de 12 millones 560 mil pesos y hoy lo tenemos... ¿Mensuales? En, claro. 12 millones en combustible. Hoy lo tenemos en menos de 5 millones de pesos. Unos 4.975.000 pesos. Por igual, en el uso de teléfono, lo que tiene que ver flota. Nos encontramos con 2.000 flotas abiertas, con todo eh, el equipaje completo, con internet, con toda la data. Y eso no es necesario. Porque, ¿quiénes necesitan tener una flota abierta 24 horas? El director, los gerentes los directores de departamentos y los encargados. Pero un colaborador eh, que no tenga que tener eh, manejo ni personal 24 horas, no necesita eso. Ahí no estamos ahorrando una gran cantidad de dinero. Tercero, no encontramos que 23 vehículos, entre ellos jipetas, camionetas y carros, estaban en manos de particulares. Vehículos que te pagan mensual. 100 mil pesos, 95 mil pesos, 75 mil pesos, de eso nosotros hemos devuelto 23 vehículos. Pero también llegamos y encontramos un parque vehicular deteriorado, mira, en La Penda. ¿Ve? Ya de eso nosotros hemos entregado grúas, hemos entregado canastos, hemos entregado camionetas, hemos entregado motocicletas. O sea, de los mismos vehículos que están abandonados. Claro que sí, Roberto. Por eso es que ustedes han visto que de Norte, en lo que nosotros no hemos... Eh, el dinero, fruto del pago de renta, de combustible, de comunicación, lo que nosotros no hemos ahorrado, lo estamos invirtiendo en iluminación, lo estamos invirtiendo en extensión de redes en las 14 provincias del Cibao, pero también San Francisco de Macorís la subestación que se conoce popularmente con el nombre del Chivo. En los próximos días eh, será inaugurada la ampliación. Ya nosotros instalamos, míralo ahí, soy aquí en San Francisco de Macorís, instalando un nuevo transformador de potencia de 37 MBA. La demanda, fruto del crecimiento exponencial que ha tenido esta provincia, y qué bueno que la provincia de Duarte, como siempre ha sido la capital del nordeste, demanda constantemente de energía eléctrica. Y nosotros, cumpliendo con un mandato del excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader, estamos finalizando la ampliación de la subestación de San Francisco de Macorís, que popularmente se le conoce como la subestación del Chivo. Pero también es bueno que usted sepa y toda la provincia de Duarte, que nosotros estamos impactando de manera positiva la iluminación desde Senoví hasta el centro del pueblo. Sí, eh, eh, Puedo dar fe y testimonio, porque eh, eh, eh, yo era uno de los afectados, porque residí eh, eh, en un residencial en la salida de Santo Domingo, y, y eso era, o sea, atracos y, y un peligro porque no había iluminación. Casualmente ayer me sorprendí, venía de, de Santo Domingo, eh, ya tarde en la noche, y estaban eh, eh, iluminados. Pero controlado. usted pudo ver que Controva, desde Controva sí. hasta el cruce del Pino, unos kilómetros más adelante, está iluminado. Sí, Y Excelente. tan pronto usted sale de Ranchito, de Ranchito, que pasa Cenoví, todo lo que tiene que ver ese tramo hasta Guayo, luego el centro de la ciudad, está iluminado Sí. y se está terminando. Pero también usted toma la avenida Libertad, desde la entrada o más abajo, de la Universidad Nordestana hasta más adelante. No, de Del CURNE. ¿CURNE? Sí, de, de, de, de, o sea, de la UAS. No, no, no, no. No. La Universidad de Usted y aquí. Sí, la, la, la UAS, que es el Centro Universitario Regional del Nordeste. El eh, Nordeste, allá. Está en la, en la Libertad. Ah, pero allá, allá va. Sí, allá Camino va. a Tenares. No, esa ya es la, la nordestana. No, no, pues te estoy hablando desde ahí. Ah, ok. Entonces, la desde tenés. la nordestana, ya. toda la avenida Libertad, hasta más abajo de la entrada a las Guaranas. Pero también nosotros... Esa zona está iluminada. Completamente. Pero también Aguayo. Aguayo es una inversión... Eh, estamos instalando más de 417 postes, 350 luminarias... Más de 25 transformadores. O sea, ingeniero, escúcheme, las interrupciones que estamos teniendo en estos días, por ejemplo, en este mes, el, bueno, el mes de noviembre, el mes pasado, octubre, hay unas interrupciones tarde en la noche, que va y viene, va y viene. Esto se puede dar a estas instalaciones, y mantenimiento. Y en, y, en, ¿Y en cuántos días ya vamos a estar estables, que no hayan esas interrupciones, eh, como si fuera un arbolito, principalmente las noches? Mira, tu pregunta es muy importante. Porque mucha gente piensa que las Ede dan apagones. La naturaleza de las empresas distribuidoras es simplemente vertir, servir la energía que nos entregan las generadoras. Ede Norte, Ede Sur y Ede Este no damos apagones. Los apagones tienen tres razones, Roberto, por lo cual ocurre. ocurre. Eh, Mari, Maris, Lady. Maris Lady, que no está viendo de su hogar. El primero lo dan las generadoras. Y hoy, el gobierno del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, no le debe un chele colorado a las generadoras. O sea, tenemos la cuenta en cero con las generadoras. No, claro que sí. Que se debían millones. Señoras. Claro que sí. No, no. Yo te estoy hablando nosotros. Porque la deuda histórica que produjo, la administración pasada en los 16 años, hoy la hemos reducido en un 60%. O sea, esa cuenta por pagar está ahí. Bueno, porque es una cuenta histórica y el gobierno continúa, o sea, una cuenta el por Estado pagar. continúa. O sea, usted pero, se refiere a, a, a, a los compromisos actuales. Pero usted sabe cuánto le hemos abonado. Más de 350 millones de dólares la administración del excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Pero nosotros per se, en estos 100 días... Del 75% que cobra el de Norte, el de Sur y el de Este, se le entrega a ellos. Del 100% el 75%. Para que tú tengas una idea. El de Norte cobró el mes pasado 2.760 millones de pesos. De esos 2.760 millones de pesos, el 75% va a las generadoras. O sea, no hay razón para que en el norte haya un apagón por generación. Descartamos el primer apagón porque no se debe. Ya. Vamos a los otros dos apagones. Uno, que es un hecho fortuito de la naturaleza, que es un hecho fortuito que es impredecible. Yo no puedo predecir que un ciudadano borracho se estrelle en un poste. Yo no puedo predecir que una culebra, una culebra, aunque suene irrisorio... Sí, recientemente vimos como una culebra se llevó... Eh, provocó, vamos a decir Es que una así. culebra puede producirte un corto porque... Las líneas de, de conducción de media tensión van a un pie de distancia. Cuando tú salgas de aquí, por ejemplo, nosotros, los que somos ingenieros eléctricos, electromecánicos y mecánicos, siempre que salimos fuera del país, vamos viendo cómo la construcción de la línea de media y baja tensión. Dos conductores eléctricos de alta tensión van a una distancia de un pie o dos pies, y una culebrita tiene más de un pie. Tú viste una película que se llama Tango and Cash. Mm. Si tú no la viste, o Lady, la invito a que la vean, que con Silvestre Stalón. Ocurre que ellos dos se escapan de una cárcel. ¿Y usted sabe por dónde se escapan ellos? Ah, sí, sí, sí, yo le di por una tubería. Por una línea de, 200, de, de 237 sí. megawatts. Se van por ahí con una correa. ¿Usted sabe por qué ellos no se electrocutan? En primer lugar, porque están separados de las dos líneas. Y segundo, por la distancia de la Tierra. Entonces tú dirás, ven acá, ¿y por qué una paloma, una tortuga, una cigua se pueden asentar en una línea de transmisión y tú no lo puedes hacer? En primer lugar, porque tú generarías un arco. Porque lo que va en un conductor es un chorro de electrones y lo que va en un tubo PVC agua, que tú la ves visible, pero electricidad tú no la ves. Ahora, si tú la sientes, si tú la tocas, la puedes sentir. Entonces, una culebra te hace un arco, revienta la línea. Una rama le cae, te hace un arco, te revienta la línea. O sea, es una avería, que es un hecho fortuito, sí, pero, que ni tú ni yo lo podemos... Eh, eh, yo creo que ese está descartado porque han sido muy frecuentes, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, el tema de los apagones principalmente de noche. Que se va y viene... ¿Por qué vienen los apagones de, de noche? Uno, le puede caer una... Todavía, todavía en la República Dominicana tenemos muchos circuitos que van en el monte. Cuando, por ejemplo, coge de aquí a Anagua, para que tú veas mucha línea de media tensión entre los montes y le puede caer un árbol. A, a, a propósito, eh, ustedes. Pero yo lo que te de, quiero terminar. El, el mantenimiento de, de, de esos árboles que están en la autopista, que también. Una un parte se... le corresponde a De Norte y otra parte le corresponde a las alcaldías. Da el mantenimiento al ornato. Porque aquí ha habido un error histórico en la República Dominicana. Siempre se ha creído que el papel de una alcaldía es recolección de basura. Y cuando tú tomas la ley la, la, la, la ley la, de municipios y distritos municipales, te das cuenta que dentro de las funciones está el manejo de residuos sólidos. Pero tú tienes un capítulo para el ornato, un capítulo para el mantenimiento de obras, un capítulo para construcción y un capítulo para género. Entonces, la gran mayoría de las alcaldías, que no es el caso de San Francisco de Macorís, que estábamos ahora junto con eh, el alcalde histórico, don Siquio de la Rosa, que sí le da mantenimiento a los natos. Entonces, para finalizar con, la, con lo que puede generarte una interrupción, quedamos, el primero, las generadoras, está descartado. Uh -huh. El segundo, una avería. Y el tercero, mantenimiento. Y por órdenes expresa, del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader está prohibido de 9 de la mañana a 12 del mediodía dar un, una interrupción para un mantenimiento. O sea que, por ejemplo, anteriormente, en la pasada administración, en esta zona, el famoso mantenimiento era los miércoles en, en, en una parte de la ciudad de día que eso provocaba, obviamente, por ejemplo, en el caso per se mío, que tengo una microempresa, una publicitaria, pues se me descargaba el inversor. Y, y, y tenía que parar ya a las 3, 4 de la tarde, tenía que parar las la labores porque ya el inversor, como dicen, eh, no daba más. Entonces, eh, ahora no tenemos ese calendario. El mantenimiento, el famoso mantenimiento que me gustaría también que usted como ingeniero eh, en esa parte que conoce mucho más que cualquier otro y ahora como director de Norte. El famoso mantenimiento, ¿por qué que llevase la luz? ¿En qué consiste? Bueno, ahí estamos mira, viendo... Eh, eso eh, fue lo que generó la culebra, mira. Ah, eso la culebra. Explotó completamente los mecanismos de seguridad de la subestación y por eso tuvimos un apagón en Puerto Plata muy considerable. Entonces, la lluvia, la culebra, eso eh, magnificó mucho más. Eso es entendible y sí, razonable Sí, sí, sí. No, y ahí están las imágenes. Sí, no, no. Oso. Estamos en la sociedad que, de qué la bueno, comunicación. Que, que, que lo estoy felicitando, lo voy a hacer ahora públicamente, eh, eh, primero porque qué bueno que lo pusieron en ese puesto, y, y, y lo mismo con nuestro amigo Morrison, que son personas que conocen de, de, de, de, de ingeniería, de lo que tiene que ver con electricidad. Además de eso, que están escuchando al pueblo. Usted hoy aquí presente eh, el pueblo está viendo su cara, sabe quién es. Es como antes los gerentes de banco. Tú ibas a un banco y el gerente estaba eh, en una cúpula que nadie lo veía, intocable. Entonces se, se perdía mucho negocio porque la gente no, no tenía esa empatía. Lo mismo sucedía con los eh, gerentes, en este caso de Norte. Yo no, nunca, nunca visitó un gerente de Norte un espacio aquí en San Francisco. Hoy tenemos al gerente de Norte aquí escuchando eh, quizás lo que nosotros los comunicadores que recolectamos ¿no? de la comunidad eh, sus necesidades. Y qué bueno que también aprovecha, me imagino, a supervisar la realidad eh, en este municipio como pasó en, en, en Montecriste y en Dajabón, que ustedes han hecho eh, eh, importantes inversiones y, y acondicionando para que también esa parte olvidada de la frontera, de esa línea fronteriza, pues tenga energía 24 horas. Mira, mi abuela era productora de cacao en Puerto Plata y tenía una frase, el que manda no va. Nosotros estamos dándole seguimiento a todo lo que se está construyendo en el norte, de día, de noche. Maquiavelo decía que quien gobierna educa y el presidente de la república no está educando a los funcionarios, a los ministros, a los directores y a los encargados. Aquí hay que trabajar. Claro, no bro, nosotros somos servidores es líder, públicos. Es un líder. Nosotros somos servidores públicos. Pero yo quiero finalizarte con lo de las averías y el mantenimiento. Descartamos los apagones por generación porque le estamos pagando. El segundo es una avería que es un hecho fortuito, que ni tú ni yo tenemos la capacidad de alondra, de mirar en las tinieblas después de poder venir y no lo podemos adivinar. Y el segundo pues mantenimiento. Y el presidente que tiene como objetivo que no se quede un dominicano, un niño, un adolescente, un adulto mayor, sin recibir educación, aunque los hijos del fatalismo dominicano, que yo pensaba que no eran hijos de José Ramón López, sino de Bosch, están tirándole todos los males a que fracase el modelo de educación virtual. Y te digo algo, Roberto, estamos sacando un 100 en educación virtual. Hoy no hay un niño en la República Dominicana que no esté recibiendo su educación virtual en su hogar. Entonces, el presidente ha dicho bien claro, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, las redes eléctricas son intocables. De 3 de la tarde a 6 de la tarde, las redes son intocables. ¿A qué hora estamos nosotros dando mantenimiento? De 12 del mediodía a 2 y 30 de la tarde. Si ocurre una avería, anillamos los circuitos y resolvemos el problema a esa hora los fines de semana, porque tienen que dar en un día, porque el mantenimiento es necesario. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que para mantener esa figura tuya en la televisión, rozagante, elegante, que llame la atención, necesita tiempo ir al barbero o al salón, darte no, no, un pedicure, eh, eh, un este manicure, blog y ese, flow, ese flow, ese, sí. ese flow tuyo, ese traje impecable, yo te por usted, ¿verdad, ingeniero? No, por mí lo hago siempre, pero por ti usted, también. Usted, usted anda como decía ¿Pero? aquel poeta. Usted anda lechuguino. Pero, pero también por, por Mari, Maris Lady. Por Maris Veloso. Lady. Mire esa belleza. O sea, ella también eh, necesita mantenimiento. Usted escucha. Por igual sí. las redes. Sí, escúcheme, ¿usted quiere hacer una pregunta? Sí. sí, parece que hay problema en el audio. No, no he podido intervenir. Ingeniero, usted menciona que el presidente ha establecido que no se dé el mantenimiento específicamente en las horas donde está pautado la, las clases. ¿Cuándo entró en vigencia ese mandato del presidente? ¿Cómo? Es? Eh, repite, eh, Veloz. No, no, no te escuchamos bien. Sí. Vamos a decir... ¿Cuál es? Que decir. Ok. Usted mencionaba que el presidente ha determinado que no se le dé mantenimiento en las horas escolares a, a, la, a los generadores. ¿Cuándo entra en vigencia dicho mandato? No, no. Lo que ocurre es que para que pueda haber educación virtual tiene que haber energía eléctrica. Entonces, si nosotros damos mantenimiento en el horario de la educación virtual de 9 de la mañana al mediodía, al 12 del mediodía, de 3 de la tarde a, a 5 de la tarde, que es el horario de, de, la, de la educación, pues estamos interrumpiendo el pan de la enseñanza para los dominicanos que fruto de la pandemia fruto de este COVID-19 ha cambiado totalmente la forma de recibir el pan de la enseñanza. Entonces, nosotros en cumplimiento con la que los dominicanos reciban educación virtual, estamos vedados de esos dos horarios a no dar mantenimiento. Entonces, lo hacemos de 12 del mediodía a y, 2 y de la tarde eh, y los fines de semana. Porque ahorita Roberto eh, eh, hizo una pregunta. Ajá. Esas redes eléctricas, esos aisladores, lo que ustedes van, lo que sostienen los, los cables conductores, necesitan mantenimiento. Las subestaciones necesitan mantenimiento, que se le mida el nivel de humedad, el nivel de impedancia, el nivel de aterrizaje. O sea, sí. todo eso, eh, manten eso necesita un eh, mantenimiento. Eso preventivo. Lógico y, y qué bueno, porque casualmente criticamos... Mira, yo, esos mantenimientos que se le está dando una casualmente subestación. Casualmente criticaba yo en, en el gobierno de los sábados, que, que, que, que participamos. A, a Lincho Matos, quien es encargado de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Sobre el tema del mantenimiento Por ejemplo, la, la, la, la Autopista Duarte Que ahora se ha intervenido a darle un mantenimiento y un bacheo Igual que, que, que el callejón que yo he puesto de, de, de Controva, Autopista Duarte, San Francisco Intransitable que Yo entiendo por que por el desarrollo del sí. Nordeste Ya esa carretera Duarte Debe ser de cuatro carriles. Sí, no, eso se ha pedido. Pero ahora nos conformamos que en diciembre le hagan un bacheo, porque, por ejemplo, yo que transito bastante por esa eh, avenida, es, es un caos. Pero criticaba, para entrar en el tema del mantenimiento, que, por ejemplo, esos presupuestos de remodelación o construcción de carretera no van acompañados con un buen presupuesto de mantenimiento. Ahora bien, en el caso de norte, de sur y del este, el tema de mantenimiento yo no lo entiendo. Y yo como sibaeño, campesino... Usted me dirá y me explicará el por qué países ya en desarrollo, como Estados Unidos, Europa, vemos que el famoso mantenimiento se le da, pero no se lleva a la luz. No existe la posibilidad de un mantenimiento que es necesario, así como usted lo dice, por ejemplo usted que se da su mantenimiento, se ve que va mucho a gimnasio, que no se interrumpa porque yo me doy mi mantenimiento, pero eh, eh, eh, eh, eh, se sigue eh, el trabajo, mi empresa sigue funcionando, el programa sigue funcionando. Eh, explíqueme, yo eh, eh, eh, en mi ignorancia campesina de Cibao, aunque somos cibaeños ambos, eh, no entiendo esa parte, de que por qué que llevarse la luz. Y otro ahí mismo, se es, estima de que esa interrupción de una, dos, tres, cuatro horas, me lo descuentan en mi pago mensual de energía eléctrica ¿Cómo yo reflejo De que ese apagón Ya sea por las tres causales Que usted ha dicho Por tema de pago Por tema de fortuito de naturaleza Por tema de mantenimiento Se vea reflejado en mi factura que yo, Bueno, de tal hora a tal hora no recibiste La energía eléctrica Pues toma, que por ejemplo en mi sector En mi oficina, centro de la ciudad eh, Tenían un transformador que cada rato se disparaba y quedaba una fase, no sé, porque no, no conozco electricidad, el asunto que se iba a la luz en, en, en media manzana y durábamos un tiempo sin ese servicio. Ese pago, ¿qué pasa con ese pago? ¿O qué va a suceder en su dirección? Roberto, nosotros tan solo tenemos 96 días. Sí. Y estamos cambiando. Estamos cambiando. Sí, sí, se nota. Y Lo felicito, ¿eh? Estamos cambiando. Lo felicito. El país, mucha gente recordará el año 2020 como el año del covid pero también mucha gente recordará que aquí tenemos una justicia independiente. Sí. Sería, fue muy sería muy fácil para el presidente de la República, excelentísimo señor presidente de la República, con un congreso del PRM, haber escogido jueces del PRM. Sin embargo, nosotros creemos en la democracia. Nosotros creemos que la República Dominicana debe pasar a otro estadio. Y hoy tenemos una justicia independiente. Aquí hay una... una Junta Central Electoral, que no tiene vínculo con el PRM. Y nosotros pudimos verlo hecho, pero hay una palabra empeñada. Y nosotros entendemos que el país tiene que cambiar y merece cambiar. Entonces, yo a veces siento que nosotros eh, quieren vestirnos muy deprisa. Y Napoleón lo dijo bien claro, lo invirtió. Vísteme despacio que voy deprisa. ¿Por qué cuando se da mantenimiento en los países en vía de desarrollo y tercer de mundista, como el nuestro, se dan apagones. Y tú no compara con Estados Unidos y parte de Europa. En Estados Unidos y en Europa, porque son países desarrollados, se tienen dos circuitos, un circuito aéreo y un circuito soterrado. Y a veces tú tienes hasta dos circuitos soterrados y dos circuitos aéreos. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de pendular en la ciudad de Nueva York, porque... Por ejemplo, yo estoy en San Francisco de Macorís. Y San Francisco de Macorís, Nueva York es un barrio más de San Francisco. Así es. Lato Majato. El Lato Es son barrio más para nosotros. Entonces, en Nueva York te dan mantenimiento, pero tú tienes varios circuitos anillados. ¿Por qué? Porque es un país desarrollado. Por ejemplo, nosotros estamos empezando a anillar en muchas ciudades los circuitos para cuando se nos vaya la energía eléctrica o hay una avería en tal o cual circuito por aquellas subestaciones, tú te conectas. Por ejemplo, ¿cuántas subestaciones tiene San Francisco de Macorís? Una, la del Chivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Mire esa subestación. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy? Ampliando esa subestación para que cuando comencemos a dar mantenimiento en el centro de la ciudad del transformador 1, podamos conectar a Macorís del transformador número 2. Es una inversión que está haciendo de Norte, porque así lo ha dispuesto el excelentísimo señor presidente de la República. Pero tenemos 94 días. No, no, no. Yo le hago la, la, la pregunta a futuro, porque hay que decir una cosa: la República Dominicana es uno de los países con mejor desarrollo a nivel de Latinoamérica y de Centroamérica. donde... Y debimos estar mejor. Claro, lo que ocurre claro. es que los es... que nos gobernaron en 16 años no vieron nunca estas pequeñas obras que son grandes soluciones. O sea, se concentraron en los megaproyectos. Por ejemplo, yo no critico las grandes obras. Yo no las critico. Pero eso debe ir paralelo. Por claro. ejemplo, ¿dónde están las inversiones de San Francisco de Macorís en esos 16 años de administración peledeita? Dime una. cifra. Hablando, hab, hablando de, de la administración pasada, ¿qué papel está desenvolviendo Punta Catalina actualmente en la generación eléctrica? Bueno, en estos momentos Punta Catalina está intervenida por una... Eh, auditoría del punto de vista económica su, y del punto de vista que eléctrico. Iba, ¿La iban a vender o no? No, eso, eso, lo que, eso era lo que querían los perversos y corruptos del PLD en medio mm. de la campaña, venderlo. Porque una, una planta que los chinos la decían por 800 millones de dólares va a terminar en más de 5 mil millones de dólares. Que uno sepa. Que uno sepa, no. Pero gracias a Dios, gracias a Dios orden del presidente de la república se está haciendo una auditoría y el pueblo sabrá y lo que tengan que caer tienen que caer que, que en realidad bueno ya son un tema de medio ambiente a largo plazo esa planta eh, a, a nivel de medio ambiente no no, no, no es amigable pero roberto o sea, te digo algo. Responde... al final al final la cúpula completa del partido de la liberación dominicana y danilo medina al final debieran ir presos Punta ¿Cómo Cantería? al final? Hermano, te digo algo. ¿Pero ¿Cómo al ¿Te final? Te digo algo. Pero al final... Eh, te digo algo. al final? Te digo algo. En el mundo entero, la generación a carbón fue erradicada. Sí, por sí. Por la gran contaminación, por el pasivo ambiental que eso genera. Sí, hay, Pero hay, ellos hay, se enfocaron y, no, no y, y la impusieron. Cuando hay no, tanta hombre, alternativa... Es corrupción lo que hay ahí. Sí, eh, eh, bueno. Pero hay una Pero, justicia eh, independiente. Sí. Y yo quiero que sea la justicia ojalá que, que haga eh, su papel. Eh, ojalá que... que Doña Miriam Germán, se recupera, necesitamos, miriam, cuidado, le doy un sustico, eh, do, eh, doña Miriam, pero yo sé que está estable. Eh, eh, respóndame el tema del pago. Y esta pregunta no la estoy haciendo para que usted interprete, que usted es nuevo en la administración de The Norte, y sabemos que tiene menos de 100 días, pero son cosas que hay que aprovechar con la presencia suya futura, que venimos arrastrando todos los usuarios de Denorte. Por eso las preguntas, sabemos que la solución todavía son muy tempranas. De hecho, nos sorprenden las soluciones, pequeñas soluciones como el alumbrado de la salida a Santo Domingo, como el alumbrado de, de, de, de la Avenida Libertad, que son cosas tan simples pero que dan tanta satisfacción para nosotros los usuarios que pagamos. Y, y, y una de las cosas que uno siempre vive criticando es, en el caso personal, y he compartido con muchos amigos, que uno lo paga con gusto, los impuestos, el servicio de energía eléctrica, pero si me lo dan, si me lo dan. Porque cuando tú pagas y no te dan, y tú estás pagando, por ejemplo, el mismo tema de de Norte, que tú pagas la energía eléctrica, tiene que tener inversor, tiene que tener planta, y encima te llevan la luz. Eso es cosa del pasado. Eso es lo que es. Aquí, por eso le hago la comparación. No se me sienta a veces que lo llevamos rápido, sino que, que estamos No, no, no, es que yo te entiendo, visión. es que te entiendo. Porque tuvimos 16 años de perversidad de corrupción, y que el desarrollo no se transfería fuera del Distrito Nacional. Entonces, hoy, por órdenes expresas del señor presidente de la República, todos los circuitos son 24 horas, ¿sí o no? Abre los teléfonos. En, no, en teoría. No, en no, teoría no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Pero mira, que, mira. Yo, yo los reto amigo, a ustedes vamos, dos. Vamos a honrar las palabras. Yo los reto ustedes a ustedes dos. Vamos a abrir, vamos a abrir. A que abren los llamadas. teléfonos. Cinco llamadas. No, no, coge sí. diez que tú quieras. No el tiempo, el tiempo. Oye, aquí, aquí Llamadita aquí, de una vez. Vamos a ver. Aquí, aquí. Ya no hay circuito privilegiado. Todo el mundo tiene energía 24 horas. Vamos a ver. A menos que no haya una avería. ¿Tenemos llamadita? Bueno. Sí, buenas, ¿Quién no habló de dónde? Saludos Roberto Marisley, Harold Guzmán, presidente de la asociación de softball de la provincia de Duarte. En mi participación quiero felicitar al ingeniero Andrés Cueto por su excelente gestión al frente de del norte, ya que se están viendo realmente los cambios de esta gestión. Una pregunta al ingeniero, en su participación de esta mañana, vi que hay un detalles de iluminación de play en otras provincias, por este medio quiero solicitarle como presidente de la Asociación de Softball la iluminación del tres de la Liga Ñeja que está en la en la en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte y está bajo nuestra administración a ver si eso sería posible también saludar a mi amigo y hermano Iván que siempre le acompaña al ingeniero Cueto Bueno, hay, Ahí bueno, está usted tu, puede hay, contar ahí, con inquietud porque Así, ahí, así, lo ha decidido, este así lo ha decidido el señor presidente de la República, que por donde quiera que de norte esté materializando cualquier tipo de operación que impacte de manera positiva cancha, play, bajo techo y multiuso. O sea, con eso no hay problema. Ahora, lo que yo quiero dejar aquí bien claro es que hoy... En la República Dominicana no hay circuito privilegiado. Oh. Todos los dominicanos tienen energía 24 horas, a menos que no ocurra una avería. Tenemos te otra llamadita, buenas. ¿a Aquí no sabe de dónde, ojalá sea de un sector popular de, de, de la ciudad. Buenas. Buenas. Está la llamada. Se fue. 809-725-0505. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde? ¿De qué sector? Juana Polanco, de la organización Abreu. Adelante, Juana. Aprovecha que está sí. el director del Norte. Sí, eh, quiero hacer una pregunta a la administración del Norte. ¿Por qué antes Juan, habían tres costos de los kilovatios? O sea, de tanto a tanto un costo, de tanto a tanto ah, un sí, costo. Ah, sí, sí, Ay, de tanto excelente pregunta, Qué bueno, sí, sí. Ahora, cuando uno pasa de una X cantidad de kilovatios, es más se lo, caro. Se lo, sí, es más costoso. El último precio le ponen. Sí. Gracias por tu pregunta. Ahí sí. Mira, pero es bueno verificar. Miren lo que ocurre. Yo no entiendo por qué si tú consumes más, ah. es más caro. A partir, a partir de 400 kilos, aumenta la factura. Uno, dos. Señores, el costo del kilo Al inicio de la pandemia, que todos fuimos confinados al hogar. Los niños los padres, los abuelos, todo el mundo en un hogar consumiendo energía eléctrica, encendiendo los aires, abriendo la nevera constantemente. Sí, sí, no sé, se Entonces, el consumo. ¿Qué ocurre? Si tú estás consumiendo energía, te va a subir la factura eléctrica. Ahora que tenemos que hacer revisión, estoy de acuerdo con él. Sí, eh, que nosotros eh, eh, desde pero, de noche, pero en el sur, nosotros vamos a No, pero nosotros lo vamos a hacer. Cerradas. O sea, lo que ocurre es que hay un proceso. Deben ir a Protecon, hacerle la denuncia. Y nosotros le enviamos, oye, nosotros no estamos en la dirección desde norte, ni la República Dominicana produjo este cambio para que los dominicanos sean engañados, para que los dominicanos sean timados, para nada. El mayor interés del gobierno, del presidente Luis Abinader, es que los dominicanos nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien que los servicios que estamos recibiendo los paguemos con gusto. Sí. Eh, mire, ingeniero, eh, lamentablemente el tiempo. No, ¿no? por otra llamadita, oh, oh, oh, porque okay, me okay. desafío. Una última llamada. Buenas, tenemos una última llamada. Buenas. Un Buenas tardes para hey. todos. David Correa, dirigente deportivo de, del sector de los maestros. Estoy pidiendo a petición de los eh, jugadores de baloncesto la cancha de los maestros, la parte la calle 15, la iluminación, de, tanto del área de, del parque, como también de la, para la luz de la cancha. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, no tenemos más tiempo. Pueden contar yo, con eso. Lo que lo ocurre a... al amigo que me llamó, Pedro ah. Al amigo que nos llamó. Señores, es que ha, ha, hacían 16 años que no se recibía la impronta positiva, o sea, la, la irrupción positiva de Ede Norte, en un play, en una cancha, en un multiuso, ni en una avenida, ni en un barrio. Entonces, los ciudadanos, con todo el derecho, en estos 96 días, que es lo que nosotros llevamos en la administración del gobierno central, con un gobierno eh, presidido por un hombre honorable, por un presidente de lujo, don Luis Abinader nos están pidiendo, como si ya estuviéramos terminando el cuatrenio, y apenas estamos iniciando. Sí, yo no, le digo eh, a ellos, con falta toda la mucho todavía. Del mundo, señores, hagan sus demandas, lleven sus demandas a la gobernación y ustedes verán que todo será tramitado. Mi, mi, mi, mi y recibirán la iluminación. Tenemos el tiempo encima, pero usted mencionó algo y. y Dime y cuando y tú quieras que yo vuelva, Roberto, yo vuelvo. Yo no tengo problema. No, no, usted me va a dar su no problema. Usted me va a dar su yo no número tengo para. Porque yo no tengo ya problema. la próxima vamos a comenzar a recibir llamadas. Porque yo tenía No, mucho y inquieto. vamos a mostrar hechos No, no, yo lo dije o sea, Bueno, lo, Ahí están lo las dije, imágenes Se lo dije, que yo lo vi La salida de Santo Domingo, vine anoche Y, y, y bueno, mi esposa que la estaba buscando eh, Que llegó a Estados Unidos Dije, tú ves Porque antes uno llegaba y era la boca La boca del lobo Uno llegaba a San Francisco era la boca del lobo eh, Voy a chequear las otras zonas Porque yo soy de la gente, de los comunicadores Que no me llevo de lo que sale en las redes Yo voy y chequeo yo por mis propios ojos. Y lo felicito. Hay que mencionar algo que usted dijo y recalcar: que hay cosas que son de la alcaldía. Por ejemplo, hay canchas que la alcaldía tiene que darle el mantenimiento. Y si tiene la bombilla quemada, no hay problema de norte. Porque no, pero nosotros, secar. nosotros, por un acuerdo interinstitucional entre la alcaldía de San Francisco de Macorís y EDE Norte, y la gobernación y el senador. De San Francisco de Macorís. Fra Franklin el Romero. Buen hermano Franklin Romero. Tremendo político. Nos hemos comprometido a colaborar con el mantenimiento y la iluminación de cancha, play y multiuso de toda la provincia de Duarte. No, un aplauso, veloz allá muchachos, sí. un aplauso. De verdad que esperamos, esperamos, porque le vamos a sí. seguimiento. Yo de verdad que estoy, estoy muy esperanzado y viendo personas jóvenes y viéndola usted presente aquí y tomando la osadía de abrir esa línea <ríe> la gente Mira, habla Roberto. Eh, eso Roberto, me da esperanza verlo Roberto ya veloz yo nací en un barrio muy humilde en Santiago que se llama La Joya y tuve una gran parte de mi crianza con mi abuela doña Carmela Ramos y lo único que tiene un hombre humilde es su palabra eso es así. así es. es o sea yo solamente tengo mi palabra y cuando nosotros estamos hablando aquí también, estamos hablando por un mandato del excelentísimo señor presidente de la república, que no va a quedar mal. Mira, se fue. No, la pero rompida. hay que ver si es aquí, hay que ver si es aquí. Sí. Hay que ver si es una falla técnica. Sí, hay que ver, pero Adiós. eso sería una, una despedida de... pero muy buena. Pero mire. Eh, Pero eso es bueno que eso ocurra. Eh, tenemos que traerlo nuevamente. El tiempo se nos ha ido. De hecho, eh, no pusimos la, la, la pausa comercial porque quisimos aprovechar la presencia suya eh, porque en realidad es muy importante tener funcionarios que, que funcionen. Ese es el nombre. Funcionarios que funcione Lo felicito. Me quedaré con su número y le prometo a los televidentes que lo vamos a volver a invitar y vamos a abrir las líneas para que así la gente Mira, pueda expresar. nosotros pudiéramos poner quincenal y participar lógico, uh -huh. si tú no lo permites, ¿no? Uh -huh. Y nosotros venir a mostrar lo que estamos haciendo en todo el Nordeste o en toda la 14 Sí, la sí, nos vamos a comprometer ser parte de, ah. de que la gente sepa lo que está haciendo de Norte, claro que sí. Vamos al corte, señor director, y bueno, ya despedimos, lo damos con Giovanni Paulino. Bye, bye. Buen provecho. Ya ha llegado el toque del Medio Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía.